En Canel Live, además de utilizar las animaciones de transición que ya vienen los barridos, como le llaman, es posible generar barridos propios con una técnica utilizando otro clip de video en una serie de imágenes con transparencia. Lo que yo estuve haciendo es una serie de imágenes PNG que son transparentes y que va desde la transparencia total a una imagen totalmente opaca con esta serie de archivos lo que voy a hacer es agregar clic o carpeta, elegir el primero de esta secuencia y asegurarme que le importe como una secuencia de imágenes. Después lo otro que voy a hacer es traer un par de imágenes de ejemplo. Y lo que voy a hacer es, acá tengo dos pistas de video, voy a agregar una pista más, hacer o sea, botón derecho, agregar pista, Pista de video por encima de B2 Le podemos poner B3 Entonces ahora tenemos tres pistas de video En la primera ponemos la imagen que va a estar en donde empieza la transición En la segunda vamos a poner la que queramos cuando termine la transición Y este, el clip, este que grabamos con las imágenes Lo ponemos arriba de los otros dos si ahora reproducimos este video, lo que vamos a ver es que aparece una serie de círculos negros y después aparece la imagen. Entonces lo que tenemos que hacer es, en vez de agregar un barrido, lo tenemos que convertir en otra cosa. Vamos a usar, esto diría la esquina inferior, que se pone violeta, hacemos clic y ya aparece un barrido, pero acá donde dice barrido, en propiedades, abrimos y vamos a cambiarlo por alpha In. entonces vamos a usar la transparencia de este clip de video para hacer la transición entre los dos clips o las dos imágenes, entonces ahí utilizamos esa animación para generar la transición. Si quisiéramos hacer al revés, el que fuera eh, del, del clip que está arriba al que está abajo invertir el, el orden, usamos lo mismo, cambiamos el, el orden y le ponemos alfa out y ahora logramos que el clip que está arriba haga la transición al clip que está abajo entonces ahí tienen una manera de generar sus propios efectos eh, esto yo lo hice con, con Blender eh, pero pueden utilizar cualquier programa, hacer una secuencia en GIMP o en Photoshop, en lo que quieran, dibujado, eh, pueden jugar de diferentes maneras, eh, a mí me gusta Blender porque puedo después modificarlo, hacer más corto o más largo, volviendo a renderizar esto, eh, pero bueno, pueden utilizar, el eh, generar sus propios efectos de la manera que quieran.